Dios eligió a un pueblo esclavizado, desesperado y en duda. Él lo nombró como pueblo y salvó a quienes fueron su futuro. El pueblo dominador acompañó a su pueblo, con él quiso ser Dios. Falló y la alianza quebró. La espalda le dio aquel que tanto le amó, pero el amor reventó la tierra y con su hijo nos ofreció nueva alianza, nuevo camino de liberación. Dios de la tierra, Dios Dios de verdad Dios en la historia, Dios en la vida Dios tierra y fuego, viento y mar Dios en lo humilde, Dios de pobreza Dios desbordante, fidelidad